Ya está. Bueno, arranca el segundo tiempo, seguimos acá, 3 a 3 estamos. Y como dijimos, este, este partido se lo dedicamos a Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo en el año 78, cinco veces campeón con el club atlético River Plate. Además, jugó en Racing, jugó en Chacarita Junior, jugó en Rosario Central y jugó en Unión. A mí en lo particular, yo lo vi jugar de chico y la verdad que es un jugadorazo imparable en la gana. Y arrancó el segundo tiempo. Estamos con Dylan, estamos con Ariel, estamos con Tate y estamos con Nico Caruana. Seguían en ellos. Todo esto saque de arco para la visita. Ahí sale de abajo, la quieren parar. Hacemos lateral allá con Tate, Dylan. Dylan que toca para Nico. Nico de vuelta para, para el Tate, se viene con Ariel. Se vienen ellos. Saque, saque de arco para Burlingame. Jorge Alberto Alfonso dice, viene el mono. Está bien, está bien el monito. Sale, sale antes desde abajo con Ariel. Ariel la toca para, para Dylan. Ahí está. Y bien, bien el arquero. Viene el arquero del local. Lateral, lateral. El ataque para urlen Y volvió la guardería, porque viste que cuando sí, arrancó, sí. pasaron todos los niños. Estaban acá jugando de pelota. Nico Caruana, oh. palo. Muy bueno, gracias a todos, inmensas, inmensas por seguirnos, por estar, como ya sabes, así que querés ver Futsal. Así ¿Por dónde lo ves? Loco. ¿Por dónde lo ves? Así que querés respirar Futsal, transpirar Futsal, estás como loco, no hablas de otra cosa en tu casa que te dicen ¡Pará! No me hables más de Futsal que me tenés repodrido. Lo ves por la hora de Urlingan Deportes a través de Facebook. Mañana yo llevo, levanto estos partidos y los pongo también en YouTube. ¿Por qué? Porque hay gente que de repente no tiene cuenta en Facebook y se le arma un poco de la candanca, entonces yo lo pongo ahí es más fácil. Exacto, bueno, va tocando el local en mitad de cancha, ahí aprieta un poquitito Bien. Burlingham para recuperar, recuperan ellos también, se están prestando la pelota en este momento. Sí. Pero buen partido, a mí me gustó el primer tiempo, me gustó el juego por ahí, yo hablé con el, con el juez, porque hablé con el juez, me hizo algunos comentarios interesantes, de observaciones, pero en general le gustó, le gustó el juego. Bien Nico, bien Nico, se viene Ariel, Ariel para Dylan, llega contra tres, uh. Bien marcado, fueron a buscar la pelota, ellos vienen a proteger la, pe la pelota, todo sin falta, que es lo que a mí me gusta. Bien, bien, bien Pipo, bien Pipo, bien Pipo. Aparte en el futsal te tenés que llevar bien con todo el mundo, porque esto, esto es una familia. A veces pasan cosas en el pasado, pero bueno, hay que dejarla. Gastón, Gastón, saludo acá a la cámara. Mira, ahí Nico Gastón Ferrer, técnico del deportivo Tigre Su paso por Urlingan hace unos años Hicimos unas cuantas notas con él Ahora está acá en Tigre Hombre de convicciones firmes y también de su carácter. Dale, dale, Ahí, Bien. Ahí está, ahí está. Tírale el segundo si no llegas. Sí, mira, mira. Ahí recuperó, pero bien. Bien, bien, bien, bien. Bien, Nico, bien, Nico. Bien, bien, bien. Bien, bien recuperada por Hurlingham. Ahora bien recuperada por el local, por Deportivo Tigre. Se van prestando la pelota y mientras tanto, ¿quién auspicia? Frutas y verduras, el ancho precio y calidad. El mejor precio y atención para todos nuestros clientes en Avenida Salazar. 4-7-7 y en Vergala. Uno, Se uno, cuatro, viene, gol. ahí está. Y... Ay, casi, ahí casi, estaba, eh, casi el Tate. La... Se, Se viene Homerito Gol. Gol inesperado. de Homero. Un gol inesperado. Gol de Homero. Ahí está, ahí está. Este gol es oficiado 4 3. Por, este gol es por lema seguro. Tu y protección dice para es vos, privado. para vos, dicen acá en la cámara. Muy bien, muy bien, Homero. 4 a 3 gana Burlingame. Lindo partido, lindo partido futsal. Me gusta, me gusta, hay buen nivel. Hay ganas de jugar futsal, hay ganas de transpirar futsal, hay ganas de respirar futsal. Se, ¿Se mira, viene mira. por otro, se claro, viene, claro, viene claro, por otro, claro, 3 claro, con, claro, claro, contra 2. Vuelve, vuelve, está bien, falta, falta ahí, juez, muy bien. Tiro libre, tiro libre para Urlingam. El asado ya lo tenemos acá con el, el amigo asado Jorge. Ya lo tenemos. Sí, sí. Estamos haciendo, estamos haciendo que él desde su casa vea los goles de su hijo. Ya está. Pero Con eso ya está. Yo lo que te quiero decir es que nosotros somos gente simple. ¿Qué sé yo? No, nada. No. <risa> somos no, gente no. simple. No, ¿qué sé yo? A ver. Por otro, no. Va Homero, Barrera. Lorena también lo está viendo, la mamá, Lorena Cuña. Se viene Burlingame, la pinchó y el arquero muy bien. El arquero muy bien. Es corner, corner para Burlingame allá Cuando estamos. Cuando vos decías... Se viene Homero, el puntapié. Uh! Uh! Uh! Afilado, afilado, Homerito. Homerito vamos, por el, vamos por el helado, Homerito, el asado ya lo tenemos. <risa> Dale, pará, Homerito, no, todo gratis nosotros, todo gratis, para. Ya tenemos el asado, falta el helado, el... de la Homerito. Entró Cuba, estamos, entró Cuba, estamos con Poroto. Ojo, bien. Nada, nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Subire, subire, subire, subire. Salimos con Homero. Homero que lo buscaba a Cuba, no pasa nada. Llegó al arquero y sale, sale el local desde abajo. También La de cancha. Que está mi amigo, tanta suerte, dice Jimena Jubels. Vamos Cuba, vamos Cuba, vamos Cuba. Mucha gente, pero... Vamos claro, Díaz, vamos sí, Dylan. Viendo Ahí está bien Homero. Cortado. Dale, dale, dale, no te quedes ahí porque te van a comer. Se viene por otro. Falta Homero mitad de cancha, pero sigue por otro. solo, que está solo? No? Hace la voz por otro, hace la voz por otro. No. Y ahí. No por otro, te hay que largar la pelota. Por ratito La contra, la contra se viene Deportivo Tigre, el local. A ver, ellos. Y a ver la defensa de Urlingan, a ver cómo está. Cuatro, tres partidazos de futsal. Saque de arco, saque de arco para Urlingan y diga. ¿Qué puedo decir? Yo? Que a la vuelta voy a pasar por una casa de deporte y le voy a comprar una pelota para Polo Así Así jugar solo con la pelota. Sí, no, está en bien, serio. Está bien, está no, bien. en serio. No me hagas caletar, dice uno. Pelotazo. El shop, Pet Store, el shopping de tu mascota, acuario, veterinaria, peluquería, te pelean a vos también, te peñan, te perfumen y salís ladrando sin ningún tipo de problema. Ahí en Delford Díaz, 1801. Muy buen partido y esto está auspiciado también por Chisa Fiesta? ¿Cómo se llama Chizafiesta? No me digas que no. En Avenida Jaureche, 1090, con suba, los, suba. los combos. ¿Y bien ganado, Cuba. A domicilio, Chizafiesta. Es esta fiesta, esta que está para para Nico Caruana, se viene Nico, se viene Uy. Nico, bombazo de Nico, Uy. el arquero que da rebote Uy. y ¡Gol! Uy. ¡Yo te dije! ¡Gol de maravilla. Cuba! Gol de Cuba, estamos 5 a 3 ahora. Maron 7 en Avenida Ahí, mira justo, seis, lo estamos viendo. Muy bien. Mira, el papelito, que estoy leyendo, pues yo también tengo que leer, todo hago. Mientras Federico está de manos cruzadas, ¿por qué te traes algo para tomar también, así la sé completa? No, yo vivo, soy el relator, yo soy vivo, el relator. El vivo le dicen, Candy Market somos tu mayorista, yo soy sab... China promos todas las semanas. ¿Sabéis quién soy yo? Federico. No, la voz, de, la voz del pueblo ¿Qué? soy yo. Uy, qué hijo. Soy la Avenida voz del a pueblo. A 48, acá, acá te la boca, la voz del pueblo. Eh, enfrente a la estación. Ejército de los Andes. Mirá, mirá, mirá, mirá. Bien, Ahí. bien. Se la sacó bien. Ojo, se bueno, viene se en sábile, ellos, eh, muy cuidado. bien, se viene, cuidado. Si la tiene el segundo está. Golazo. Y golazo. Golazo. Golazo de Deportivo. Golazo. Tigre. Lo aplaudimos, golazo. 5 a 4. Y golazo. Muy buen gol haciendo la aguanta del triángulo con fe de categoría 08 Silvia Sadlier. Muy bien, muy bien. Saludos a Silvia, que es parte, es parte también del proyecto. Ayilu Aquino, ¿quién va ganando? Va ganando Burlingame 4 3. 5 4, perdón. ¿Por? bien, se va robando, no, se le va. Ay, casi, casi. Ay. ¿A quién le digo ahora acá? Candy Market, estamos en el shopping de tu, de tu golosina. Todos, promos todas las semanas en 48 4802, varón 7, en Jaurcha 1165, Indumentaria Masculina. Ojo, oh, golazo. ¡Golazo! Muy, bueno, muy sola, bien. Y ahora empataron. Cinco iguales, Cinco iguales. Cinco iguales. iguales, un partidazo. Un partidazo. Van y vienen, no se regalan nada, están jugando bien, están jugando sin falta, están jugando. Están jugando un futsal que es el que a nosotros nos gusta, de toque y velocidad, después se verá quién gana y quién pierde. Obviamente que quiere uno, el cuadro de sus amores, que le vaya bien, pero acá lo fundamental es cimentar el buen juego. Si no tenés buen juego, jugás bien un día de pedo y otro día, pues un desastre. Hay que cimentar el buen juego y el triangulito lo está haciendo. Después vemos qué pasa. ¡Eba! ¡Eba! ¡Eba! Facu, Facu Escobar dice, decirle a Mati que ponga a dice... Nosotros, a ver, por más que tengamos confianza y estamos agarrados al técnico no le decimos nada. ni mu, nada. Es lo que tiene que hacer el técnico, saben. Nada decimos. Estamos cinco iguales, a ver. Se vienen ellos, ¿eh? Se viene Deportivo Tigre. Partidazo de futsal, ida y vuelta. Ojo, ojo, ojo, qué bueno, ¿eh? Bien, bien. Sale Dylan. Sale bien, Dylan, sí, nombrado. sale Dylan. Abrila ya. Juega la Fox, personal. Uh, tiro libre, tiro libre también. Linda, sí, tiro libre para Bien jugada. Muy personal, pero linda jugada. Yo creo que en esa jugada de tanta velocidad donde el jugador está tan convencido tiene que estar acompañado por lo menos por otro más muy cerca que le permita la posibilidad del freno de la pared ir y vuelta es fácil decirlo pues yo estoy acá sentadito detrás de la cámara mirando digo, me parece, acompaño me <ríe> dicen callate ojo, ojo, ojo ojo con ese, ojo bien dila la vuelta Peligrosísimo, chabón. Bien, Dylan, la vuelta pide tiempo, Matías, y con este tiempo, ¿qué podemos decir? Con este tiempo, ¿qué podemos decir? De vuelta, yo te lo digo todo rápido. Petsor, el shopping de tu mascota. Acuario, peluquería, veterinaria, guardería, canina, próximamente. Próximamente, no, ya está el local, en Delford, Díaz, 1801. Llegamos a Urningan, dice la gente, de Chizza fiesta. Y es una fiesta, hacen algunos goles, es fiesta. ¿Fiesta de quién? De Chizza fiesta. Están en Jauliche, 1090, con los mejores combos y envíos a domicilio. No lo dudes, Candy Market. Somos el mayorista de golosinas, promos de cada semana en Avenida Vergara, 4802, enfrente a la estación Ejército de los Andes más, y no Andes. ¿Qué más no andes como no un zaparrastroso, Federico. Te le varón siete a vestirte en Jaborecha 1165. Y tenemos por otro lado a Lema Seguros. Tu protección es nuestra prioridad. Lema Seguros, Llámalos al 1550 Tu protección es nuestra. Y el carancho, frutas y verduras, el carancho. Envíos a domicilio sin cargo aceptan todas las tarjetas de débito. Están en el Salazar 477 y en Vergara 1142. Llegaste justito. Llegaste justito. Ah, con el aliento y el pulmotor. Hay organización acá, ¿eh? Hay organización, estamos organizados, sabemos lo Miren, Sabemos lo que payasada. hacemos, sabemos lo que hacemos. Parece una payasada, pero esta payasada está organizada. Es la <risa> primera payasada organizada del planeta. Sale Dylan, mira qué velocidad y Ay. bien, bien, bien, limpio, bien limpio. Bien por otro, bien por otro. Sale de abajo. Triangulito, abren al medio. Pasan Abre limpio. con Matías. Matías con Dylan, Dylan que no sé juega para atrás. Eso. Se arriesga mucho de él ahí. Él se arriesga mucho cuando hace eso se quería sacar la marca personal y bueno. para mí toma demasiado riesgo ahí estamos cinco iguales 10 goles ya, ya, cinco ya vimos Cinco iguales, 10 goles, estos goles ¿por dónde lo viste? por la hora de el quiten, en el oeste está el aquí en el oeste está el aguante en el oeste está el putzal <risa> Dylan Poroto ¿Alguna vez preguntaban alguno que yo vi por ahí, ay, cuáles serán los valores culturales que tendrá Burlingame? Acá tenés uno de ellos, el deporte, cariño, porque cada jugador, sin estar vos dentro de la cancha y viéndolo por la tele, vos sabés qué le pasa, qué dice, qué, está, qué le está pasando, qué es lo que dice. Vamos, con vamos, el vamos, vamos. Eso es cultura sí, en el también. El hecho puede ser. Pero el segundo no hay nadie, por suerte. También, para también sabes qué significa que te estás salvando. Todo eso es cultura también. Son actores culturales y es muy importante. No solamente de Hurlingham, de todos, pero en Hurlingham tenemos para mí una genética deportiva muy, muy importante. Muy importante. En boxeo, en, en futsal falta. En boxeo, en futsal, en taekwondo ni hablar. Campeones mundiales, campeones panamericanos, campeones de lo que quiera. Mira, abrimos la cajita, así que qué, ¿qué campeón querés, Tomás? En boxeo, campeón nacional de boxeo. Lo tenemos a Suárez también. A Brian. A Brian Suárez. Es una cosa de loco. Una cosa de loco. Ni hablar después de toda la parte de lo que es hockey. Se viene Nico. Gana un corner Hurlingham. El remate de Homero. Vamos uh. a levantar un poco la camaruki. Acá. Ahí estoy. ¡Upa! ¡Salud! ¡Ahora! Uy Picanteo un poquito. Pero y es normal. Y cuando, se, ¿Y cuando se picantea qué pasa? Sí, ¿La, que, picada, la cualquier... picada dónde está? En, o sea, la picada ahora... está en la fiambre. Yo pensé que en, la ciudad, en Ciudadela, acá avenida, acá. avenida Roca 3203. Yo pensé que la picada se le ibas a pedir al mismo que le pediste el asado, pues ya que le estamos cargando. Ah, no, a... no, no. No, no no somos <risa> tampoco <risa> tan <risa> así. Abusadores, <no>. <risa> ¿qué, <risa> qué abusadores, no. no se le puede dar nada. Dice. Bien, la tira ya <risa> Mucha gente siguiendo la transmisión, muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Como siempre decimos, estamos viendo esto. Bien por otro, bien por otro. Y nos estamos divirtiendo porque, porque para ver esto se hizo mucho esfuerzo para ir domando esta cosa que se llama COVID-19. Entonces podemos ver este partido de, de futsal. ¿Y cómo? Y porque tenés que mantener la distancia social. Falta, falta, falta bien corada. Porque tenés que tener distancia social, porque tenés que usar barbijo, no tenés que ser gil. Tenés que lavarte las manos, tenés que sanitizarte, hacerlo, no te cuesta nada. La verdad es que es la cosa más fácil del planeta y lo tenés que seguir haciendo sí o sí. Sí o sí. Exacto. Por eso... Uh, otra, a ver. Pero si no estamos tocando a nadie, bueno, también. listo. Eso es fundamental, porque uno tiene que entender por qué estás viendo este partido cuando hasta hace poco no se veía. Y fue todo un lío buscar los protocolos, mirá, buscar los protocolos, que te lo acepten, los pibes, demás, qué sé yo, todo un lío. Después hay municipios que toman los protocolos de forma diferente. Sigamos con el futsal, seguimos con el triangulito. Se viene Tate. Se viene. Juega bien este loco, este grandote juega bien. Dispone bien el cuerpo y es muy ágil. Muy bien, muy bien, muy bien. Viene el papel del juez, me gusta el juez. Frena, justo, cobra, cuando es una cosa no deja que se pudra. Bien, está ahí presente en cada jugada. Bien, recuperada por Urlen al lateral, lateral defensivo. Después verificame tu celular en el Facebook para bien. hay seis, seis microcortes, hay seis medio que. Así. Vos sabés que la conectividad es. casi cualquiera, dijo uno. Depende de la zona. No, estamos bien Yo lo puedo tener ahí ¿Quieres que lo tenga ahí? No, está bien, listo, cerraldo, cerralo Está bien, nosotros vamos verificando dentro de lo que es, lo que se puede, vio. Hay que volver, hay que volver, hay que volver Bien por otro volviendo, bien por otro volviendo Este, este muchacho que está, acá, que está en medio de la cámara, muy buen jugador, buen físico, buen jugador, rápido, muy rápido. Sale Homero, que mirá cómo está, como una flecha y se uh! la quiso picar, y cuando está con confianza, cuando está con Te confianza. Te salen todas, y, ¿no? Viste, vos, vos vas, vos vas. ¿Qué pasó? Se estiró mucho. Va el profe con Homero. Para mí que se estiró algo, se estiró demasiado. Mientras tanto, estamos acá. Cinco iguales estamos. Bien. Desde Tigre. Linda cancha. Chile, bien, está. está no, no, mirá, mirá lo de Chile, está bien. Está bien. Yo dije, bueno, ¿en qué condición física estará? Entra Nico Caruana por, por Homero. Homero salió ahí un poco lastimado del hombro, el codo. Pero va a estar bien. Ahí lo seguimos. Mientras tanto sigue el partido, Deportivo Tigre está en mitad de cancha con el balón. Juega bien, juega bien el alto. ¿no? Sí, sí, yo te dije, juega bien. Mirá, ahí está. Lo comieron entre tres y saque de arco para uno Por ahí no tiene un, un pique rápido. Luego el toma, es un jugador que lo estuve viendo y toma velocidad a medida que va corriendo. Pero sabe qué es lo que tiene que hacer con la pelota y es leal. No, no, no, no Mirá. Suerte que es un amistoso. Cuando se pica, está bien. Como nosotros siempre decimos: si se pica, es un tema de los jugadores y ellos lo, ellos lo saben resolver. Todos los que están afuera se tienen de que callar palo, la boca, todo de palo. Como dijo el negro jefe en el Maracaná: los de afuera son de palo. Lo buscan a Matías, a Martín, perdón. Es inteligente, eh. Salimos con Dylan, Dylan que juega. Va tocando y sale Burlingame desde abajo con Nico. ¡Va por afuera! Con Poroto. Hay que largarla, ahí va, de vuelta con Dylan. Vamos, vamos, hay que salir, hay que salir. ¿Por qué juegan ahí? ¿Por qué juegan ahí? Yo te dije, yo te dije, se ponen a. Para mí puede ser cansancio también, eh. Puede ser un poquito lo de cansancio Lo buscan a Nico, sí, lo buscan a Nico en mitad de cancha Lo que pasa es que si no estás acostumbrado y das rebote mira este, ojo con este ¿eh? sacala, Ya no me... saca, ya sacalo Ya sacalo, ya sacalo, no, no la divida Bien Nico Hay que largarla antes de la pelota Bien en Poroto, hay... Nada, lateral, lateral para Urlingam. Lo hacemos con Martín. Pasa el 3 por acá cerca, viste. Atrás nuestro. Tate, Martín. Bien, Martín puede, con hacia Ohio. atrás. Martín con pumba, el mono. Pumba, pumba, pumba. No. De vuelta con Martín, de vuelta con ser. Dylan. La pica, no hay nadie. Bueno, miro de vuelta, pero miro, anda medio embromado. Esperemos que se recupere. Ojo. El remate y saque de arco para Hurlingham. Cinco iguales estamos. ¿Cuánto faltará? No sé. A ver. Por otro, apoya. Apoya con Martín. Martín con Dylan y juega a Hurlingham y va moviendo de vuelta con Poroto. Luego quería buscar a Martín. Todo llega al arquero y sale Deportivo, Urling... Deportivo Tigre desde abajo. Hurlingham es lo más grande, Carlos. A mí me encanta. Nosotros le ponemos pila, llevamos la hora de Hurlingham a todos lados. Somos Hurlingham nosotros también, lo representamos. Nuestras vecinas y vecinos pueden ver al equipo que los representa en la Asociación del Fútbol Argentino en el futsal de la categoría C Ay. y lo que pasa es que están tan cansados entonces que hay que hacer un cambio ahí ¿ves? ¿por qué está jugando ahí? no se entiende por... no se entiende por qué está jugando ahí el eh, triangulito, yo no lo entiendo después me lo explicarán Pumba. Se vienen ellos, pegan la defensa, se viene de vuelta, por suerte que le erraron. Pero ve que se frena, si vas a largar la Ahora sí, Dylan, cambiar. Bien, bien, bien, bien, pero hay que seguir con la cámara de la jugada. Me quedé, me quedé para Se, ahí bien, se vienen ellos. El remate, tiro, pegan tiro. la mano de Chile y es tiro libre para Deportivo Tigre. Acercamos un poco la toma para ver la, la jugada más de cerca. Es un tiro libre para Deportivo Tigre. A ver qué suerte tienen. Golazo ¡Bol! del Deportivo Tigre. Ahora estamos 6 a 5. Volvemos al medio. Y vos dijiste que se jugaba 30 minutos corridos sin corte, ¿no es cierto? Pero hay tiempos también. Y pidió tiempo Matías Ferreira, así que... Pues sí. Mientras estás Matías Ferreira, nosotros decimos que esto está auspiciado por... Frutas y verduras El Carancho. Envíos a domicilio sin cargo, aceptamos tarjeta de débito. Precio y calidad en Salazar 477. Y en el nuevo local de Avenida Vergara 1142. También lema... Tu protección es nuestra prioridad, lema, productores, asesores de seguro 15 50 49 29 61 y después tenemos a Pet Store, el shopping de tu mascota, acuario, peluquería veterinaria, guardería canina y tenemos a Cheats Up Fiesta. Llegamos a Urlingan en Jabreche, 1090, con los mejores combos. Envíos a domicilio. Candy Market, somos tu mayorista de golosinas. Promos cada semana. Vení, acercate a Vergara, 4802. Enfrente de la estación Ejército de los Andes, del trencito. Ah, ¿no sabés que es el trencito? No sos de Urlingan, o sos de Marte. Varón 7, indumentaria masculina. Ya te dije, no andes así nomás. En Jabreche, 1165. Barón 7, Barón 7, Barón 7 muy bien y con varón 7 vamos a seguir acá está ganando el deportivo Tigre 6 a 5 y mira, mira todo este piberío acá mirá mirá, mirá la guardería de la hora como decimos muy cinco. bien muy Pero bien. donde hay futsal también hay niños les encanta. ahí también ahí, les encanta. ahí están les eh. encanta mira. Ya se van retirando. Es siempre... Hay un minutito y cazan la pelota y se pueden exacto, a jugar a la pelota. Y después de los jueces, dicen, che, córranse, dejen jugar, que todo el otro. O van corriendo de un lado al otro los niños. ¡Dale, dale! <risa> Falta, sí, tiro libre contra Cuba. El y el Bolazo, la sexta. El, se el otro banco, Fede dice. Acá tenemos un banco. El banco del Deportivo Tigre. Y acá tenemos el banco del Triangulito para ver a los jugadores. Y estamos con Nico Caruana que va a tirar la sexta falta. A ver, a ver si lo empata Burlingame, a, a ver. Ahí está puesto, levantamos el zoom, a ver si hay suerte, a ver qué pasa, qué onda. No es fácil, ¿eh? parece chico el arco, pero no es fácil. El juez le dice a todos que se corran. A ver... Es difícil, es difícil, es difícil. No, eh, es es difícil, fácil, eh. no es fácil. No es para nada fácil. <risa> Todo esto, lateral para Burlingham. Yo noto un poco de cansancio en los dos equipos, hmm. pero es una percepción mía, que se hace equivocada en cuanto al, al desajuste de algunas cosas. Acá hay un refresco de jugadores, cambio de jugadores. ¿no? Puede ser ahí para, para Cubita. Sale, sale Deportivo Tigre. Muy no, bien que la cruzó, ojo. Date muy bien. Uy. Se salva, se salva. Super, se salva Burlingame, buena jugada del local. Y con este resultado ganó Deportivo Tigre 6 a 5. vamos a hacer eh, Nos vamos, retiramos. Nos, nos estamos retirando. Ahí está. Oh, vale, un segundito, vení. Date un ¿Cómo? segundito. Esperá, ¿Cómo? esperá, espera algo de vuelta micrófono. Vamos vuelta? Perfecto. Así los saludamos después de tanto tiempo. Es que ¿Por... estaban enojados conmigo, dale. No. Y la culpa, pues, si vieran de que era la culpa. ¿la después nos vas a contar. Claro. Un día de esto en privado, ahora vamos a hablar de deporte. De vamos a hablar de que entraron... Estás en un equipo nuevo, otra vez en la D. ¿Cómo, cómo se están preparando? Bueno, nos estamos preparando muy bien. Venimos trabajando desde, desde diciembre, después la pandemia nos paró y arrancamos ahora el primero de enero. Eh, lamentablemente hoy no contamos con siete jugadores que, que son jugadores importantes de nuestro plantel porque están con COVID. Claro, por ah, lo tanto ah, tuvimos bien. esa desgracia y bueno, eh, estamos tratando el resto de cuidarnos al máximo posible, laburando, entrenando mucho, explicándole a muchos que son nuevos, que no entienden lo que es todavía, AFA, que, que es un claro. mundo distinto a lo que venía jugando. El, el flaco juega muy bien. El flaco juega los muy muy bueno. El flaco juega muy bien. El es un muy buen sí. Sí. Tenemos, Como el flaco, tenemos tres más que son de ese nivel de jugadores. Sí. que lamentablemente, no puedo dar. Pero, eh, mirá, solamente lo conté el otro día. Robamos 173 jugadores. Mirá. En mi vida, en mis veintipico años de técnico, nunca en un club probé tanta gente. Sí. Eh, más los que trajimos, los refuerzos que pudimos traer, más los chicos del club que, que estaban jugando en la Metro y valía la pena tenerlos. Hicimos un plantel de 25 jugadores, creo yo, que, que para entrenarlos y pensar en cosas importantes. ¿Para qué están este año, que, que bueno, en la división de, de futsal AFA, para qué están? Estamos, te iba a contestar lo mismo cuando en el selectivo. Sí. Estamos para trabajar y crecer día a día. Está bien. Bueno, que ande todo Chicos, muy bien. Mucha suerte a ustedes Dale. y muchísimas gracias. Gracias, no, gracias, gracias, gracias, gracias. Nosotros mientras tanto nos seguimos filmando viendo? Bueno, estamos acá con el técnico del triangulito Estamos en las buenas y las malas, no pasa nada Es una etapa de preparación Es una decimos? etapa de preparación para, cómo viste en estos dos partidos a, al equipo eh, bueno, primero buenas, ¿cómo están? Gracias. Qué bueno que nos acompañan siempre. Me, me corro un poquito y me saco el barrio. dale, barrio. Dale, Puedo dale, hablar sí. más cómodo. Dale, dale. Eh, bueno, tuvimos bastante variantes entre los dos partidos y estamos tratando de probar, como habla siempre esta etapa de pretemporada, de ver cómo están los jugadores, tanto físico. Uh -huh. Algunos que tenemos de prueba, que estamos viendo si quedan, si no quedan. Y, bueno, eh, la verdad que quedamos con buena sensación. Sí, obviamente un montón de cosas para seguir trabajando, pero queda bastante tiempo. Ahora el domingo que viene tenemos un encuentro con Lama, otro encuentro amistoso. Y tenemos una semana larga para prepararnos. Exacto. Hay, hay jugadores con experiencia y hay jugadores nuevos en este ambiente de Futsal AFA como Poroto. ¿Qué sorprende? Poroto está jugando muy bien. Sí, eh, Néstor. Néstor. Néstor. Yo lo digo por otro. Sí, conocido por Poroto. Eh, sí, Néstor eh, está en el otro club donde yo trabajo, eh, está conmigo, ya trabajamos hace dos años, así que bueno, la idea mía es siempre trabajar en un sistema, por eso uso a este o, a, o al otro jugador y ese mismo sistema es el que implementamos en el otro club. Lo bueno es que obviamente estamos a nivel AFA y, y se presta más porque la calidad de los jugadores eh, acá es mucho más dotada que donde estoy, ¿no? Pero mm. bien, bien, la verdad que Néstor ya me, me da un, un changüí, ¿sí? Yo sé que él iba a rendir de esta manera, que, que lo va a hacer y después el compromiso máximo y ya sabe cómo laburo y eso me da un changüí la hora de explicaciones, mm. eh, de, de movimiento, etc. Bien, después bien. el resto, bueno, se irá a poquito acostumbrando, pero tenemos el plus de que ya tienen experiencia, como vos decís. La división C de Futsalafa, muy competitiva, ¿no? ¿Cómo la ves vos? Eh, sí, sí, es competitiva, tenemos no sé si la suerte o, o, o capaz, bueno, eh, como que, que bajó un poquito su, su rendimiento, creo yo, en subir Pacífico, en subir Chicago, eh, lo que la ponía, es, es la realidad, sí, sí, sí, sí. pero hay mucha competitiva ahora más en la B, en la A pero acá es, es donde todos buscan, si no llegaron a la B o a la A ahora, el, el tener acá el envión para llegar. Para Así que sí, sí, es, es muy competitiva, pero creemos que vamos a tener un, un buen torneo, por eso nos estamos preparando bien. Bueno Entiendo que vi un partido muy ágil, eh, me, me gusta destacar que hubieron muy pocas faltas, muy pocas faltas, y un ir y venir muy fuerte de los dos equipos. ¿Cómo viste vos además la cuestión del estado físico de tu equipo? Y yo creo que de nuestra parte genial, porque la verdad que no teníamos mucho recambio. Teníamos, bueno, justo viene el fin de semana largo y en estas categorías eso afecta mucho. Sí, gente de vacaciones, después, bueno, otra gente que venía lesionada y más algún recambio que busqué yo para probar acá, para probar allá. Eh, sinceramente, vinimos con dos cuartetos y, y un cambio más. Y para esta dimensión, la cancha parece más grande de lo que es, claro, sinceramente. Sí, sí, sí, sí. Eh, la verdad es que me quedé re contento con los chicos, me quedé re contento. Eh, ellos ya tenían más variantes, bueno, nada. La verdad es que yo me quedé conforme hablando respecto al oficio. Sí, bueno, sí. Muchas bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la noche y nos vemos el domingo allá en la Dale, Madrid. buenísimo. dale que ande todo bien. Chao, chao. Gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Una transmisión más. Mañana estamos con Vélez, Vélez que recibe Arsenal. Así que muchas gracias por, por estar del otro lado y, se y seguir a la hora de Urlingan. Que ande todo muy bien.